I'm <laughs> sorry. is fuerzas, Dios mío, para seguir sobreviviendo en este En el momento de angustia te pido Porque sé Que tú me consolarás Pronto mi Cristo, porque quiero la respuesta que mi alma piensa, porque así.